El presidente de Rusia le envió un mensaje al mundo, nadie nos va a detener. Y Nicolás Maduro le tocó doblegarse, el dictador sabe que ya le toca rendirse. Vamos a empezar con los titulares más importantes. Ucrania está resistiendo, así lo dio a conocer el presidente de Ucrania, pero Rusia avisa a los países que a los que permitan a los aviones ucranianos usar sus bases aéreas, entrarían en el conflicto. Cualquier país que reciba aviones de Ucrania va a ser identificado como una amenaza para Rusia y los atacaremos. Así fue el fuerte mensaje que envió Vladimir Putin. Pero también el alto al fuego no se dio, no se respetó, en donde los fallidos intentos para evacuar a civiles de las ciudades ucranianas en Mariupol se vieron afectados por los bombardeos. Así era como la gente se estaba escondiendo debajo de los puentes. Bueno, y otro titular, mucha atención. Nicolás Maduro fue doblegado, es la información que nos ha llegado cuando está listo para negociar con el gobierno de los Estados Unidos. Maduro nuevamente habría pedido una negociación secreta, en donde ya confirmaron que la Casa Blanca envió directamente a funcionarios de Estados Unidos a Caracas para que Maduro se rinda. Bueno y el último titular para dar inicio a estas noticias. Joe Biden se alista para tomar opciones militares contra Rusia y contra Nicolás Maduro está confirmado. Estados Unidos trabaja activamente con Polonia para enviar aviones de guerra a Ucrania, van a ayudar a Ucrania a defenderse de los rusos.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 De Ucrania, los bombardeos en el país ucraniano no han cesado. Siguen las tropas rusas avanzando en este momento rodeando las ciudades y pueblos. La fuerte amenaza que ha enviado avisa de que los países que permitan a los aviones ucranianos usar sus bases aéreas entrarán en conflicto. Así le dio a conocer cualquier avión que utilice las bases aéreas de los aliados van a ser considerados esos países como en enemigos y también estamos listos para atacar. Esta fue la fuerte amenaza que envió el presidente de Rusia. Escuchen con mucha atención. Las sanciones a Rusia son como una declaración de guerra, ha dicho Vladimir Putin. El presidente de Rusia avisa además de que los países que impongan zonas de exclusión aérea sobre Ucrania serán considerados por Moscú como participantes en un conflicto armado, defendiendo su decisión de invadir el país. Los civiles tratan, los civiles Tratan de escapar de las ciudades y pueblos, ya que las tropas rusas siguen avanzando y bombardeando todo a su paso. Así lo dieron a conocer los fallidos intentos para evacuar a civiles de las ciudades ucranianas de Mariupol, en donde Rusia sigue atacando con misiles. Así, era como se estaban escondiendo, debajo de puentes dañados, en muchas partes, la gente sigue tratando de escapar de esta difícil situación, porque Vladimir Putin ha dejado claro que nadie lo va a parar. Así lo repitió eh, Vladimir Putin, dejando claro que las tropas rusas seguirán en la ofensiva y que ha declarado que abandone toda la gente, las ciudades y pueblos porque vamos a seguir hasta llegar hasta las últimas consecuencias. Rusia no para su ofensiva, las tropas de Kiev se han tomado pueblos y ciudades en este momento, pero se confirma que las tropas ucranianas siguen resistiendo. Es una realidad, el ejército ruso no está respetando la vida de los civiles, ya que se confirma que mientras intentaban salir de las ciudades, pues mi gente recibieron fue eh, misiles que llegaron y mucha gente lastimosamente perdió la vida por culpa de las decisiones que está tomando el presidente de Rusia. Misiles también rusos destruyeron un aeropuerto de Vinicia en Ucrania. Zelensky, aseguró el presidente de Ucrania, advirtió: no vamos a permitir que las tropas rusas sigan avanzando. Vamos a seguir de pie y llegaremos hasta las últimas consecuencias, mi gente. El panorama es preocupante, pueblos borrados prácticamente del mapa por los bombardeos o misiles, las ciudades, muchas ciudades ya no están eh, siendo habitadas, están totalmente saliendo, miles de personas tratando de escapar de los rusos que se están tomando muchas ciudades y pueblos, la situación es preocupante, el presidente Joe Biden advirtió que está negociando en este preciso momento, enviar aviones aviones de guerra, para ayudar a Ucrania, mi gente, esto prende las, ala las alarmas, porque el gobierno de Estados Unidos está a punto de meterse en este problema que está con Rusia, Estados Unidos trabaja activamente con Polonia para enviar aviones de guerra a Ucrania. Estados Unidos mantiene conversaciones con los responsables ucranianos y aseguran que está listo para ayudar en lo que sea necesario. Mi gente, solo les advierto que si Estados Unidos envía aviones de guerra, se puede generar un problema a mayor escala con Rusia. Rusia, Prende las alarmas por que Estados Unidos ayudará a Ucrania. Bueno, y otra noticia muy importante, presten mucha atención. Nicolás Maduro ha pedido una negociación secreta, se está doblegando el dictador venezolano cuando ve ejercicios militares muy cerca a Venezuela, muy cerca a Venezuela. Hay ejercicios militares de varios países que buscan extraer, intervenir para sacar a Maduro. Hace pocas horas nos confirmaron directamente que la Casa Blanca ha enviado funcionarios norteamericanos que llegan a Caracas para negociar con el dictador venezolano. Una de las opciones que abandone la ayuda de Rusia tiene que abandonar a, también al dictador Vladimir Putin, es lo que han pedido el gobierno de Estados Unidos y asimismo están en negociación ya que, Maduro, ya que Nicolás Maduro ve que ya ha perdido el control de Venezuela. Maduro estaría buscando esta negociación secreta para rendirse. Es la información que nos ha llegado porque le confirmaron que si no se rinde, será obviamente una intervención la que se va a dar que se está preparando en territorio colombiano con las tropas norteamericanas mi gente el diario norteamericano afirmó que enviados del departamento de estado y de la casa blanca intentarán alejar al régimen de maduro de rusia pero también el dictador estaría negociando su entrega pidiendo a cambio algún tipo de beneficio está es la última oportunidad que tiene maduro para rendirse de lo contrario Solo les puedo advertir que las opciones militares las va a tomar el gobierno de Colombia y Estados Unidos para acabar con esta dictadura. Mi gente, últimas horas de Maduro y al pedir esta negociación secreta, pues simplemente el dictador está buscando la manera de rendirse. El dictador se está doblegando. Bueno, y ya la última noticia para terminar. Presten mucha atención. Ya les había advertido que Colombia está moviendo sus tropas a la frontera. Es una realidad, pero eso no es todo, mi gente. Colombia ha realizado maniobras militares con Francia y con Estados Unidos en la misma semana. Mi gente, varios submarinos estuvieron en ejercicios militares en territorio colombiano. Sí, así como lo están escuchando. Un submarino nuclear de los Estados Unidos y también submarinos de Francia, buques, aviones, estuvieron en entrenamientos a pocos kilómetros de la frontera con Venezuela, mi gente, esto prendió rápidamente las alarmas el dictador eh, se dio cuenta de que hay opciones para intervenir, o sea por aire, tierra o mar, Estados Unidos y Colombia ya han implementado las opciones para extraer a Maduro y por eso el dictador no tuvo otra opción más que suplicar una negociación en secreto, así como lo acaban de escuchar. Al ver todo este movimiento de tropas que Estados Unidos ha movilizado a territorio colombiano de la llegada de un submarino nuclear, mi gente, de aviones de alta capacidad, Maduro sabe que se le acabó el tiempo, que así como Rusia invadió Ucrania, Estados Unidos le queda muy fácil invadir Venezuela, y ustedes saben que el objetivo, obviamente, es sacar a Maduro, es lo que en este momento están preparando, y si no se llega a ningún acuerdo en esta reunión que se va a dar en Caracas con eh, funcionarios de Estados Unidos, mi gente, tengan la plena seguridad que Maduro recibirá el uso de la fuerza militar, así lo declararon mi gente no me queda más que agradecerles a todos ustedes por llegar hasta esta parte de la noticia como siempre invitarlos a que se suscriban a este su canal informativo noticias mundiales al día, no se les olvide activar la campanita de notificaciones marcar la opción en donde dice todas, para que les llegue como siempre las nuevas notificaciones que subimos eh, todos los días del contenido y por otro lado, y siempre importante suscríbanse a mi segundo canal de youtube que debajo de este video, como siempre, vamos a estar dejando el link de mi segundo canal para que se suscriban. También vamos a empezar a subir nuevo contenido para mantenerlos informados de lo que está sucediendo en el mundo. Muchas gracias.